tipo de realidad. Entonces ¿sí es lo que es esto lo que es impresionismo es donde se pinta la apariencia y no la existencia definida. Bueno, en sí me dejaste de hecho bolas pero bueno, digamos <risa> que impresionismo eso, es, es en pocas palabras, sí, es la apariencia, la apariencia y no la existencia definida. Es solo algo que es figurativo, claro, sí, luces de sombras, algo rápido, algo, algo que algo te da la apariencia, supongo, de, de paisaje, de de el la existencia. que estamos haciendo es fondear el lienzo, Freddy. Sí, correctamente estamos fondeando para que sea más preciso el trabajo, más rápido de hacer, para que quede exactamente una obra de arte bien definida. ¿Qué colores no, usamos? De... ¿Qué colores primarios? Bueno, lo que utilizamos en este ahora es, un... la tonalidad de rojo y azul para hacer un color medio moradito y darle de fondo. Empezamos rápidamente. Vamos a tratar de hacer esto en 10 minutos. Exacto. Vamos a tomar el tiempo, a ver si. Vamos a ver, vamos a ver. Si no me llevo el suelo sí. de acá. <risa> vamos a ver, vamos a ver. Empezamos. Exacto. En 10 minutos tiene que quedar el final. ¿Qué brocha o qué pincel Sí, utilizamos un pincelito de diferente tamaño para cubrir toda la superficie más rápidamente. Entonces utilizo esto. Y mira cómo va transformando ya la, los colores hasta en la piel. <risa> Eso sí es una forma de expresar un sentimiento, de expresar unas ideas muy novedosas. Empezamos. Espero no terminar sudando, Vamos a ver. Eso. La pintura tiene que ser eh, o más bien el pase de la pintura tiene que ser un solo sí. sentido. De diferentes sentido, el artista tiene la posibilidad de definir de una forma Ajá. o distinta. Sí. ¿Qué te puedes hacer circular, sí. Puedes hacer circular para que se impregne más en, la, en, el, en el lienzo, para que se impregne bastante bien, o puedes darle una definición perfecta porque también le puedes hacer esto. De no, no importa la definición de la pincelada, pero lo importante es que siempre yo utilizo así, pero muchos artistas lo hacen de, esta, de este tipo, además de todas formas, pero yo utilizo una forma un poquito más ordenada para hacer este tipo de, de representación. Muy bien. Exactamente. Esperemos un poquito de tiempo que esto en unos tarda de 2 o 3 minutos ya se seca. Esperemos un poquito para empezar a poner los colores. Amigo Freddy, tenemos bondeado. ¿Y ¿por qué has tomado tú este color? Eh, bueno, siempre me gustan los colores oscuros, pasto siempre de eso porque eh, me, me da más facilidad de trabajar en todo este sentido. Ok, entonces, ¿tenemos visto esto? ¿Qué se viene? Se viene de aquí, empiezas a pasarme tú los colores primarios. Andemos ¡Exactamente! Rojo. Vamos a empezar con el color rojo, acrílico rojo. Empezamos con el color rojo, después pasamos con el color azul. Después pasamos con el color amarillo, colores primarios y no faltaba el color blanco para empezar a, a la mezcla. Bueno Freddy, ya por acá me voy a meter nuevamente. Mira, hemos ah. eh, visto cuatro colores. ¿Por qué son llamados primarios y qué colores? ¿Podemos sacar todos los colores con estos cuatro? Sí, sí, completamente. El, siempre utilizo tres colores primarios porque de aquí, de esos colores primarios, se puede hacer una infinidad, una gama infinita de colores, entonces no, no tengo problema en eso, en la mezcla. Y siempre los verdes, los azules, siempre está. De esas tres principales colores se puede sacar una gama infinita de colores. Ahora vamos a ver. Listo, ahora empezamos nuevamente ya con el arte en sí. Te voy a pasar yo, bueno, ¿qué te pasó? Eh, bueno, ahora sí vamos a sacar eh, la, las pinturas en la paleta y empezamos a, a dar los colores. Yo ya va a ser tu oficial. Espérame. Exactamente, vamos ahí. Venga maestro. ¿qué? Exacto. Por favor el color blanco. Usted. El blanco. color blanco. Vamos a primerito, primerito para el enfoque. Bueno, yo puedo quitar, ah, yo ya pinte. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer por favor? Por favor el amarillo. Después le podemos hacer el toque con las manos. Ya. El amarillo, lo ponemos por acá. Después vamos con el rojo. Venga rojo. O el rojo. Después vamos con el azul. Listo, paso. son colores acrílicos. Exactamente. No quiere salir muy bien, pero. Ya! Listo! Listo. Ahora sí por favor un, un pincel abanico. Tenemos pinceles, yo no sí. hago más que yo solo el ¿no? abanico. Exactamente. Este se llaman los pinceles de abanicos. Exactamente. Ahí había un más pequeño, por favor. Bien. Primeramente vamos a hacer un paisaje bien. Láveme el pincel por favor. Sí. Maestro, usted lo y oren. A sus órdenes, a sus órdenes. Aquí le hacemos una.. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cascada? Voy a hacer una cascarita. Exactamente. Vamos a hacer otro de acá. Exactamente. Vamos a hacer desde acá. Otra más. Muy bien, las cascadas ya van tomando forma. Ya van tomando bueno, forma. Ahora sí, utilizamos el otro pincel con esto y le damos un toque oscuro para las piedritas. Bueno, yo he, piedritas. he visto que tú en un principio le presionas un mm. poquito y luego abres el abanico. Exactamente, exactamente. Ya. Esa es la forma de es la técnica para la cascada, para la cascada, para hacer las cascadas. Y aquí vamos te tiempo, ya vamos. Estamos, eh, vamos, no, vamos, no, no, vamos, no, no, vamos. 5 minutos y sí, parece pues, que ah, no terminamos. No, ya <risa> mismo, vamos a ver. Este es un proceso. Tengo que esperar que se seque un poquito el acrílico, nada más. Para poner una capa y otra capa y otra capa. Esto va generando por capas. Ya. Uh -huh. Bueno, ahí sí, genera como una especie de roca. Entonces, ahora, denme la base del pincel, por favor. Ya. Ahora sí vamos a utilizar unas tonalidades verduscas, oscuras, verdes oscuras, verde oscuras yeah. para darle una sensación. Ver, para tomarlo fuerte, Exactamente. ¿no? Exactamente para tomarlo fuerte, Déjeme adivinar, árboles. Árboles, unas especies de arbustos, lo que puede dar, por eso es impresionismo, se pinta casi aparecido parecido a la realidad. sube y baja y golpeando con el pincel para no, no tomar otra otra por... Es de golpe. Un, un golpe. Exacto. Golpe, golpe suave. Es un golpe suave que se va dando y va por. Una... Como manchitas. Exacto. Y esto se ve como como piedras que están en el interior, ya. Bueno, ahora entendí el es... concepto de capas, ya. Son trabajar en capas. Bueno, los que manejan Illustrator o Photoshop más o menos entenderán. También se trabaja Ajá. por capas. Capas, algo parecido, ya, páseme el azul por favor. Venga, exacto, maestro, ahí vamos, ya, listo, y seguimos trabajando en las capas. Vamos a ver, haciendo lo más posible, rápido posible. Ahí sí, quedaría bien también, tal vez un, un fosforescente. Claro, aquí ya una vez logrado se va dando ya las capas que uno se desea. Y ahora esto es una especie de oh, no, no. donde se reúne el agua, ah, es del agua. El agua encharcada. a seguir en silencio y vamos cada uno a adivinar lo que está haciendo Freddy. Bueno, aunque ya sabemos más o menos, pero vamos a ver lo que, a seguirle muy de cerca. Donde se manejan colores blancos, azules, y el amarillo en cierta forma sería como la sombra del árbol, Freddy. Sí. O el reflejo del, arbu del arbusto en el agua correcto es el salto el agua uh -huh. miren eso ¿no? tenemos el salto del agua y hemos visto cómo va tomando forma nuestro cuadro Entonces vamos a en medio azulada Mientras se seca estas pastas de aquí, le estamos trabajando acá. Mientras se seca, estamos esperando ahí. Sí, porque de otra manera se juntarían los colores y tendríamos un resultado diferente. ¿no? Ya. Entonces, ahora, una vez logrado eso, como ya creo que está seco por acá, esperemos que esté seco. Le hacemos unos, una, la, la tercera, la cuarta capa, que es un poco más verdoso. Vamos con esto. Sería el primer plano ya del cuadro. Exacto. Este sería el tercer plano del cuadro porque la primera era la roca, la segunda, el color es todo oscuro y la segunda ya está. Okay. hoy que tenemos diferentes sí, colores, bueno, colores primarios, tenemos pinceles diferentes para cada, cada cosa que queramos usar. En este caso, sí. un árbol, utilizamos el pincel tipo abanico, me decías. Sí. Tipo abanico y utilizar. aquí la técnica depende ya del artista, ¿verdad? El artista, la técnica de cómo va dando luces y sombras, porque ya se va viendo donde necesita luces y sombras y se va creando la expectativa del cuadro. Correctamente. Exacto. Da la sensación de piedras están ocultas. Sí. Entonces ahora le ponemos una capa ya más de otro color más. ¿Se acuerda que estaba cuántas capas? Está aquí a tres. Aquí vamos a la cuarta capa. Muy bien, cuarta capa. Exacto. Y tú sí. en, y cada vez que vas poniendo capas le vas dando más color sí, Más, color más, más color, color, más color, más color Ahora entiendo el, el fondo negro Te va a dar más realce si a tu cuadro Exacto Ahora sí Para que la gente tenga algo de idea eh, El acrílico es fácil ahora de adquirir Sí, el acrílico Yo preparo mis propios acrílicos Yo tengo una fórmula ahí Pero Bueno, a ya mí es mí la comodidad de cada uno Puede... Sí. Tutoriales. Yo creo, no sé Felipe tal vez podamos algún rato hacer un tutorial como preparar un acrílico Sí, claro, encantado, yo de una fórmula que hago esto y de una forma ¿Cuál es la para hacer? Sí, la forma de hacer el paseado de la parte de abajo Ese es para darle un borde Voz de a la orilla, a la orilla sí. del lago. Bueno, ah, conociendo un poco a Freddy, Freddy pues es eh, profesional en esta rama. Estudió acá en Cuenca, en Ecuador sí. por supuesto. Y ahora estamos trabajando en agua. Ahora si le aclaramos un poco los colores que tenemos oscuros, pasamos un poco más de fuerza. Ya estamos dándole retoques ahora. Amigos, vemos cómo este cuadro ya ha tomado forma y dando el toque final, Freddy, hemos terminado, hemos, hemos terminado. terminado, hemos, hemos terminado. terminado con los 10 minutos, ¿Con los diez minutos. este es el cuadro profesionista, sí. bueno. es un reto cada que, pero en 10 minutos se logra hacer este tipo de representación. Amigos, entonces este es el arte que Freddy lo realiza día tras día, uh -huh. artista como decía de profesión. Y buscando el apoyo también de la gente. Únanse, sugieran. A ver, también claro que, que pueden en el público también... Que, que compartan, que vean qué? la forma de expresar. Hay diferentes formas de interactuar el arte, no solo la pintura. Hay diferentes gamas, pero se puede realizar y el sentimiento queda guardado en cada una de, de, de las obras que uno se hace. Y queda para la historia, ¿no? <risa> Sí. Un arte puede durar... Eh, perdura toda la vida. En toda la vida. Siempre o... y cuando queda... El alma del artista se lleva en cada una de las obras eh, que uno se hace. Por ejemplo, es una parte de vida que se realiza. Listo, Listo. hemos cumplido. Listo, miren, hemos cumplido cuadro. Reto cumplido. reto cumplido 10 minutos. Listo, pues, miren, miren. Entonces, acá hemos dado la sensación... Hemos aprendido a hacer cascadas. Hemos aprendido a hacer sombras. Por acá vemos la puesta muy bonita del sol y por la naturaleza pues de todo su esplendor aquí expuesta gracias a Fred si sí, muchas gracias espero que, que nos, nos sigan vamos a tener muchos programas de hoy en adelante desde sendero, sendero, ¿no? Denle like, senderos desde senderos, desde like, senderos. suscríbanse vamos. compartan y desde tenemos senderos. muchos proyectos por hacer con senderos y vamos próximamente estaremos haciendo el aire libre y listo, gracias y bueno, también videos que ustedes por de pronto desean aprender alguna técnica por de pronto desean Saber algo, pues, escríbanos, estamos ahí abajo, en la pantalla. ¡Chao! ¡Chao!